Osvaldo, ¿cuáles han sido sus mejores amigos y qué anécdotas eh, nos puede contar de las tantas seguramente que ha vivido? Fíjate que una de las tantas cosas por las que esta profesión es bonita es eso, ¿no? que consigue muchas amistades, muchos amigos, compañeros de toda la vida prácticamente, el caso mío, por lo menos, Fabito Fabito Espinosa, que fue el primero que me llevó a Nietzsche. Uf, trabajamos muchos años juntos, trabajamos muchos años. Y aparte de, de, de, de trabajar con grupo Nietzsche, en la época nosotros éramos los trompetistas que grabamos con, con todo el mundo en Colombia. Nos llevaban a grabar para Bogotá, para Medellín, para Barranquilla, aquí mismo en Cali. Éramos el dúo dinámico de, de, la, de, de la época. Entonces con Fabito fue tremendo. José Aguirre también, ha sido parcero mío, pues parceros, parceros, igual todos mis compañeros, tengo una buena relación con, con todos, con todos los que han estado en Nietzsche, con los que he podido compartir en otras orquestas, agrupaciones, el gremio en general, tengo muy buena relación con todos. Y, y anécdotas, pues, uy, anécdotas hay un poco, un poco, desde, desde la que viene a mi memoria a mí, que esa es casi, que, que, que, que me recuerda mucho una vez que estuvimos en... Estábamos en el Estadio Azteca, eh, recuerdo que íbamos a hacer un tema que se llamaba Entrega, estaba pegadísimo Entrega en México, pero una cosa loca, íbamos a hacer Entrega ese día y nos tocaba en el centro del estadio, el Estadio Azteca, estábamos ahí, en el entonces nos, nos llamaban muchachos ya que vamos a tocar, y bueno, listo, vamos, era playback. Entonces nos sentamos, nos, nos, nos, nos hicimos en el centro, en, en, en el círculo del centro. Y nosotros, uy, aquí imagínate el estadio Azteca, aquí Juan de Pelé, eh, jugaron el mundial del 70, que Brasil quedó campeón, y todo esto y lo otro. Y, y cuando nosotros estábamos en eso charlando, cuando alguien nos dice por allá hey, hey, ya están, ya, ya están tocando, ya están tocando. Y nosotros estábamos como cuatro o cinco ahí hablando esa vaina, y cuando nos vinimos a dar cuenta ya el tema ya como en la mitad estábamos tocando, era playback hermano, y nosotros, ahí bueno entonces ahí como pudimos, vimos acomodándonos cada uno en su puesto, y ahí listo y, y, y hicimos la vaina pero eso, eso después era tirando risa a nosotros hermano de, de, de, de, de esa anécdota muy especial muy bonita y hay, que hay muchas, hay muchas, hay muchas ¿Cuántos álbumes alcanzó a grabar con el grupo Nietzsche?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 Otro, sí, más o menos unos 10 álbumes, más o menos unos 10 álbumes grabados con, con Nietzsche, te he tenido la fortuna. El primero que el, el primero que grabé fue No Hay Quinto mano donde viene Cali Pachanguero, porque ya todos saben que eso fue un patacazo a nivel mundial. Yo creo que ese fue el, el, el, el CD que que, que a Nietzsche ya a nivel internacional. Igual, ellos ya habían salido, con habían hecho Minerita y la Calentura, hicieron Buena ventura y Caney, cuando habían grabado Buena y Caney, que salió Ahí entre yo. Y ya pues al año siguiente, pues ya fue cuando grabamos Cali Pachanguero, después hicimos Triunfo en Nueva York, donde vienen a Milet, después viene eh, Me Huele a Matrimonio, eh, bueno, en fin, eh, entonces más o menos como unos 10 álbumes he grabado con Nietzsche, he tenido esa fortuna y la verdad es que han sido los, los, árboles, los álbumes más exitosos que, que, que, que Colpo Nietzsche ha grabado, bueno, eh, este, ya tú conoces la, la historia. Muy bien, excelente. Grandes álbumes. Por supuesto que todos los hemos gozado. Algunos tienen la colección completa del grupo Nietzsche. Bueno, Osvaldo, ¿en qué momento decide formar su propia agrupación? ¿Y de dónde sale el nombre de, de la misma? Proyecto Takiri. Eso, eso fue bonito, viste, esa bonita, porque resulta que estaba yo en casa, estaba yo en casa eh, haciendo precisamente lo, lo arreglo. Yo iba, a ponerme a hacer arreglo, a, pero entonces yo quería era como música tropical, quería como música tropical, no salsa sino música tropical, entonces me, me, me dio por eso, me, gust, a, mí, yo siempre me a, a mí siempre me ha gustado lo blanco, la música de lo blanco, entonces yo yo quería hacer como una vaina, entre una fusión entre lo blanco y la dimensión latina, una vaina así, salsa cumbia, salsa tropical, yo tenía eso en la cabeza. Y yo en mi casa, haciendo, ah, voy a empezar a hacer, entonces escribí varias letras ahí. Yo tengo el primer CD, son cuatro, cuatro letras mías y otras cuatro son jóvenes. Entonces yo estaba en la casa haciendo eso. De repente llegó Willy García y en esa época ya estaba trabajando con, con Sondecali. Cuando llegó Willy García a la casa, eh, y estaba visitando, visitarme, como un ato, no, ¿qué estaba haciendo? que no? Una vaina ahí para pa, pa grabar ahí, mira, oí esa vaina. Y hermano, uy, eso está chévere yo me acuerdo que era un tema, señora, señora, hay algo dentro de mí, que no le puedo decir? Señora, era una salsa. Y me dijo, y eso está chévere, hermanos, ahí no estaba acá. Sí, no, Willy, estamos ahí para mirando a ver cuando empezamos a... Eh, que tengamos la oportunidad para pa empezar a grabar eso, ¿y por qué no empieza a grabar esa vaina ya? No, pues primero que todo tengo, pues, tengo que reunir la plata del estudio, y la... no, no, no, ahí está el estudio. Cuando eso, Willy, pues siempre son de Cali también tenía su estudio, ¿cómo así? Ahí está el estudio, no, no, no, eso es para grabarlo de una vez y yo, ¿cómo así? Me está hablando en serio. Y me hermano, sí, sí, sí, eso es para grabarlo de una vez. empezar a grabar esa vaina. Vamos a empezar con eso. Este está muy bien hecho. Y yo, uy, qué chévere. Entonces, así fue como, como empezamos eso. Te estoy hablando como... No, fue el 2006, 2007, algo así. Y empezamos a trabajar en eso, a hacer los temas. Y paso a paso íbamos, paso a paso. Y ahí íbamos grabando de a poquito cuando estábamos, íbamos haciendo. Entonces... Así fue como nació ese proyecto Takiri y el nombre Takiri, ya poniéndome a buscar yo, bueno, hay que ponerle un nombre a esto, hay que ponerle un nombre a esto. Entonces no quería grupo, no quería conjunto, no quería orquesta, porque pues, eso es lo que es lo, lo común, ¿no? Grupo, orquesta, grupo. Entonces no quería eso. Entonces, empecé como a buscar, a buscar, y en el, en el internet, a buscar, a buscar. De pronto me dio prometerme una bien que quechua, quechua, la lengua quechua, esas lenguas, ¿no? Y entonces yo, eh vamos a meternos por aquí a ver qué, qué, qué nos sale, eso, al, al, al, al, al, al ponerlo al idioma nosotros tiene que dar algo. Entonces empecé a buscar ahí, a buscar y de pronto vi por ahí que Takiri, Takiri, ve Takiri, su nombre suena bien, Takiri. ¿Y qué significa Takiri? Takiri en lengua quechua quiere decir crear música crear danza, poner a bailar, poner a danzar, y yo, wow, eso está, suena muy tentador ese nombre, muy prometedor, entonces, como no quería grupo, no quería orquesta y grupo taquiri, conjunto taquir, entonces... Proyecto, proyecto Takiri. Proyecto, pues quiere decir que siempre es algo que sí, que siempre está en estudio, que siempre están en, en, en, en, mirando a ver qué, qué se puede hacer. Proyecto Takiri. Entonces, en el ánimo de siempre crear música, crear danza, poner a ver a la gente, a gozar. Entonces, de ahí nace Proyecto Takiri. Proyecto Takiri. Le deseamos a usted muchos éxitos y, por supuesto, al resto de la agrupación. ¿Cuántas canciones eh, ya tienen? rodando en las diferentes estaciones radiales y en la internet y también, ¿cuál es el próximo lanzamiento que están lanzando por estos días? Bueno, justo Otto, aquí mira, tengo el, el, el CD, eh, el primer CD que hicimos con Proyecto Takiri se llama Si Supieras, donde viene el tema Si Supieras. Si supieras cómo es mi vida desde que no estás aquí, es un tropical. Y entonces es muy variado, es muy variado porque tiene salsita y tropical. y e hicimos ocho tracks de ese, que ese fue el primer... CD eh, sí, que hicimos y ya estamos trabajando en el segundo CD, ya estamos trabajando en el segundo CD, sino que se lo estamos haciendo por por, por por canciones, por canciones. Ya hicimos la primera y está, pues ya está en YouTube, que lo pueden ver ahí. Se llama Una y Mil Primaveras, está funcionando ese. Entonces y estamos trabajando ya, ya tenemos tres temas listos. Eh, para, eh, para llevarlo a estudio precisamente, estamos esperando pues, que nos den autorización para empezar a, a grabar la música y todas esas cosas, para poder salir de casa. Entonces nos vamos muy bien y, y con el apoyo y con la ayuda de ustedes, eh, yo sé que vamos a seguir adelante con esto y se lo recomiendo, que está muy bueno, muy bueno. Osvaldo, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Canal OZ Producciones. Qué lujo de invitado eh, hemos tenido aquí, de parte del Grupo Nietzsche. ¿Sí? ¿Sí? Ya hemos tenido cerca de 13, 14 invitados de esta famosa agrupación colombiana. Empezando por su director, el maestro Jairo Varela, pasando por Álvaro del Castillo, el Moncho Santana, Diana Serna, José Aguirre, Adriana Chamorro, que fue corista de la agrupación, Carlitos Guerrero, bueno, en fin, una cantidad de cantantes. El maestro Álvaro Cabarcas Pelusa también pasó aquí por el canal OZ Producciones. Gracias, mi querido Osvaldo. Muy amable por estar con nosotros, le deseamos muchos éxitos con el grupo Nietzsche por muchos años más, muchos años de vida musical, ya que usted es uno de los más antiguos de la agrupación y también le deseamos lo mejor con Proyecto Takiri, no solamente a usted, sino a todos los que hacen parte de esta famosa agrupación y también a toda su familia. Gracias Osvaldo por estar en las pantallas del canal OZ Producciones. Otto, para nada, hermanazo. Antes gracias a ti, gracias gracias a OZ Producciones por esta invitación, hombre, y por, por, por ponernos a recordar un, un ratico de, de, de, de, de la anécdota de la vida por la cual hemos trasegado a lo largo de estos años y feliz, feliz de poder compartir con usted, contigo, gracias hermano nuevamente por la invitación, y bueno, faltaba el que era hermano, faltaba el que era, 14 músicos y faltaba el que era, <risa> nada Otto, te agradezco mucho hermanazo, muchas gracias, ya sabes que estamos aquí para que sea, con gusto lo que necesite y y bueno, gracias por el apoyo, al talento nacional que eso es importante, gracias por el apoyo y porque nosotros estamos haciendo música para eso, para ustedes, para la gente, para que disfruten, para que bailen, para que gocen, entonces, pero sin el apoyo de ustedes no está pasando nada, entonces, nada, los invito a eso, a que sigamos en sintonía, o Z Producciones. Osa. Osvaldo Ospino ha pasado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, integrante del grupo Nietzsche, también hizo parte de Son de Cali, ha grabado también con innumerables agrupaciones, eh, ha prestado su talento también con la banda Caramba de nuestro buen amigo Álvaro Cabarcas Pelusa. Tiene su propia agrupación, Proyecto Takiri, que le deseamos desde esta tribuna todos los éxitos. Y ya puede encontrar precisamente aquí en YouTube las canciones de Proyecto Takiri. Osvaldo Ospino ha pasado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Nos encontraremos en una próxima emisión. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita. No olvide cuidarse también. Cuídese mucho. Colombia, su familia, lo necesita. Hasta la próxima. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. ¡Felicidades!